Y todo bien, excelente. Arrancamos con lo mío, sí, dale, señor. El mal. tribunal ordena a la Hazá dejar de usar y comercializar tres temas. O sea, tres palos. Vamos a detallar, porque a mí me gusta hacerlo tres palos? de una forma tres palos? detallada: Me quieren ver mal. Eh, ¿Me quieren ver más? Esa. Eh, eh, tú sí, tú, tú sí, sabes sí, más sí. de esa cosa que estás acostumbrado. Sí, a, a, a, a... Es, es un mambo que es de los primeros que saco. Y sí, no, apoyarte sí, okay. con, con, con temas diariamente. Ese tema no le va a faltar a nadie. CC es mío, por cierto. CC, tú eres mío. El otro ese tema, tema no le va a faltar a la gente. Con, con el otro, otro no, porque ese tema son nada no, y me quieren ver más. La, la, la gente lo pone. Pero la gente lado. no lo va a pedir. que Yo esto... no sé que es, yo, yo no lo he visto ni mal ni bien. pues Yo no lo he escuchado, no. <risa> ese tema yo como que no lo he escuchado. Yo no lo Eso he escuchado. es lo primero de él. Okay. Sí. Pero segundo, déjame decirte. Segundo tema. Segundo tema. Hablando de mí. Ah, ey. Duro. Ey, ese sí. Duro. Ese sí. M, eh, no, esa no es. Nueva. No, esa no es. Es ah, decir. Déjame buscar en, en YouTube. Sí, Óyeme. Hay Hablando uno que se mí. llama Hablando de mí. Y otro que es el éxito no que hay, identifica no. la hasá, nadie se meta o es mi vida. ¿Me entiende Porque okay. hay personas que te, te, interpretan la canción o le ponen nombre a la canción. Sí, sí, sí, sí, porque, eh. porque la palabra, hay una palabra que más se menciona en la sí, canción. Sí, exacto, ¿eh? exacto. Eso, eso, eh, ya, eso ya es una eh, costumbre es normal en, pues, en el es, público. Esa canción fue de 2014. Esa canción no importa, pero déjame no, decirte. Ya van dos canciones, como que, si son de las que están prohibiendo la Hazard. No, son de no que canciones. él la canta también. Déjame decirte canción. algo, déjame decirte algo. Yo creo que ese sonido en, en Navidad le favorece a la hasá, pero de una manera increíble. Sí. Y tengo para decirte no, está, y, y, y, que y, y, a la Hazard puede pero, coger pero, ese pero, mismo... Pero, ¿tú crees, ¿tú crees que a la necesita existe sonido en el sentido de que tiene un regreso de fiesta ahora en diciembre? No tiene tema pegado. No tiene el tema pegado, pero no no yo supongo pegado, que está, hielo, no que que que pegado, está no lleno este, pegado, este no diciembre. Tiene el tema pegado y tiene un tema con, con, con, en un plato con una tapa que, que si lo suelto no lo suelto. Sí, lo vi, pero, lo, tiene, lo pero tiene, yo te he puesto lo que sea. Que pero era, que no que te si tú no tienes pero tema no necesito necesario el tema Oye, pegado. Si tú no, es, es si sonido, tú no eres sonido. un artista que pasas de un repertorio de más de 20 canciones, te mueres. Bueno. De 15 canciones, te mueres. De 15 canciones. Necesitas un sonido. Sí, pero yo creo sí. que la. ¿Cuáles eh, ¿cuál son las 10? La 10. La... Auténtica, sí, auténtica, auténtica. Auténtica de Alasa. No, no hay. ¿Cuáles son las 7. Las 7 de auténtica de Alasa? Las habrá... Él, él, mira, yo he ido. Bueno, yo he ido a muchas fiestas, pero, pero no puedo tú decir no, que no. Pero crees que la pero gente de en 17. Yo me sé. Pero escúchame, yo me sé. El repertorio de Alasa es un popurrí que tiene, sí, que claro. hay una canción de de, de, de, machata, ¿tú de se bachata Sergio Bala no, no, hay una canción, el popurrí hay una canción de Sergio guay, Bala ahí está amaneciendo de, de, de Fernando Villalona, hay otra de Ben Isabel y una cuanta más de, de artistas populares de está la bachata que nadie se meta que la toca tres veces, la que él pegó antes de, porque hay que reconocer sí, que a pegó tres canciones, ¿me entiendes? Pero ya si se habla del popurrí, todos los artistas dominicanos tienen un popurrí en honor al merengue. Claro, ¿Me entiendes? Claro. Pero que tú tienes que impactar, yo creo que el efecto es impactar para mantenerse, claro, claro, claro, impactar, claro, claro, claro, impactar a, con un yo tema, le el tema y, ¿Y okay, eso le favorece a él. Okay, vamos por, eso le, le favorece. Yo entiendo que a las ahora mismo tiene un tema que esté sonando. Yo lo entiendo ese punto. Yo lo que te digo a ti, que a yo estoy seguro de que en diciembre uno de los artistas que está seguro en sentido de Este, nómina. este, este muchacho, este, No, este... te estoy diciendo en nómina. Tú me vas a decir a mí que a la no va a ser una de las gente que, que me va a tocar. ¿eh? A Lo que él está diciendo, lo que está diciendo, yo lo que yo no te diciendo, que yo no, oye, me me. A Las pronostica si en ser uno, uno de los artistas pero que, que más, oíeme, que enero, Pero escucha, escucha, no no no no pero en no. En diciembre, no, no. no. En diciembre, donde hay un regalo de fiesta. Pero, pero tiene... que no tiene nada, no están hablando de nada. Pero venda, que venda. óyeme, oye. Espérate que tú te, te... Pero tiene la agenda. tú estás desviado totalmente y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que el sonido sea o de los manejadores o del artista. El sonido lo creó un señor que no lo conozco, que se llama Cibao. Okay, sí. ¿Me entiendes? Ahí, sí. Le dicen Cibao, sí. ahí está el nombre completo, le dicen Cibao. Entonces no fue de parte de Aljasá, sea de Cibao o de la producción de Aljasá, que creo que no, porque eh, conozco a C.C., es una persona sí. exitosa. Claro, el, claro, a nivel de. El manejo de artistas. Sí, sí. Alajazá también lo conocí antes de ser famoso. Que tú no creas que sea. Que no, que no, que no. Y, y, y es lo que tú dices: no necesitan ese sonido por el momento. Policía. Pero, pero, pero, pero. En la parte de pegar temas, ¿como quién? Como el alfa que pega un tema. Como Kiko, que está pegando todo lo que. No, Kiko, el fenómeno de. de, de a la de años. Hasá no tiene un tema. No pegado. tiene un tema, eso es así. Eh, tiene razón en el sentido de que no tiene un tema. Yo, yo te lo entiendo completamente. Yo lo que te digo que este sonido de, de, de, lo, de lo que está pasando, yo no sé si le afectará mucho a la bueno, pues Es que, que le, favorece, le favorece, no le, le favorece, le favorece, le favorece, le favorece en todo el sentido de la palabra. No le y sentido. le voy a dar le voy a dar el truco a la hasá. Yo no soy músico ni no no no cantante, pero me gusta cantar y llevo lo, el mismo tiempo que llevo eh, agarrando un micrófono para eh, la comunicación, también lo hago para cantar y la gente le gusta. Entonces mi opinión particular es que Alajaza agarre ese mismo disco, le haga unos arreglos y le cambie dos o tres letras. Punto. sigue picando para que no te interrumpa tu repertorio ni esta sí, agenda tan ajetreada como es la de noviembre diciembre. Decir, no, es mío, es Y mío. sal de eso se y se, resuelve tu problema legal. Se, se las son sí. mío, pero yo creo que eso está inventando que, que, que, lo que tú mira, Miguel, tú, ahí lo dijiste tú. No digo yo. En ningún momento dije CCE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 Chulo. ¿A Don Miguelo no se pegó? Chulo, espérate, no estamos en Don Miguelo. Estamos te... en Alhazá. ¿Verdad ah, okay. que sí? Dime los temas Termina de Alhazá. Termina con una cosa y continuamos con otra. No, Mira. Ok, de los temas de Alasá, últimamente. De los temas de Alhazá. Hace qué tiempo... Se pegó el último... Nadie se meta, fue el último. Nah. ¿verdad que sí? sí, sí. Ok, hace qué tiempo se no, pegó no, la No, la la, la, la, bachata, no, no, la bachata, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Marque, yo soy mangualista, mangualista. Sí, mangualista. Sí, es otro... <risas> el ritmo, el ritmo sí, sí, Maguali, Pero, que pero ahí, ahí yo estoy contigo. No me publico yo no, una no, le encuentro, foto, no el encuentro el sentido. Es como, es como poner más a a, a, a, a, al género sí, sí, que, sí, que está pasando por una debilidad de locura. Yo lo pregunté sí. así. Porque bien. no es que no, que el género que esté en decadencia. Ningún género esté en decadencia. Pues si hubiese sido por eso, la balada. Eh, no existiera. Mira, él tiene y, una, y, una foto. Y, y Pablo Alboranta está llenando estadios claro, claro. con más de, de sí, 25 mil sí. personas. No, Entonces, tiene un público, tú no me tiene entiendes. Público? Ahora mira, él publicó una foto aquí, no sé si se puede ver, con Lenny, Lenny, mejor productor de bachata de, de todos los tiempos, Lenny, y con más. Dice que va a ser una bachaguali Una bachahuali que... Una que era de los artistas. Pues Por eso claro. yo digo, viejo, si tú vas Son a seguir, del momento. sigue haciendo las cosas que te funcionan, mira, ahí está una foto con... Como un Leni y con más. Faltó Tillán. Yo, ¿eh? Tillán faltó. Con el Tillán. El muñeco. <ríe> Pero viejo, tú tienes que estar bien, viejo. Tú tienes ah, que tener. Eso está, no está funcionando. Eh. No, mira, por la por única no canción bien. que yo creo que yo he escuchado más y que creo que es la que se ha pegado más. Es la que dice que digan lo que quieran de mí. Ah, ok, Eso, pero esa fue la primera. Esa fue la sí, que yo entregó. Esa es la que yo. Ahora, es que tú eres popi Entonces que lo popi es en la fiesta de popy. <ríe> te, te limita, a poner. Atención, mira. Nuestra de nuestra muchacho. Lo... Atención, ah, pues. ¿Quién es se es Pesimoto, ¿Quién es? de la asociación de Conchero. De que Conchero, con la gente no, no es no es mía. Pesimotos. Ah, pero un saludo para esa no gente. Un abrazo, Un desglose ahorita en ese esquino. ahí. Y viene el otro que no. Y los concheros, wey. No, que Ariel, que va ahí ahora. Y que tenía que sacar el otro. Y esa muchacha no va. Aquí ya están sacando gente. Anoche. Mira, asegúrame contra incendios. Me, ¿Me querían sacar de acá. Que yo, oye, yo he trabajado por más de 11 años dentro de esta empresa. Y a mí me ay, han asegurado contra incendios oy, usé, oy, Si tú eres ay, de lo que por el momento oy, agarrando oy, gente humillando gente ayer, Y di que después amá, Ariel Regalándole tenis, tenis amá, y Intercambio para que no, vengan al no, no, programa no, no, no, Intercambio de suerte falsificado Tres refrescos, Ariel a me gané. Saca a mí ahora. Anoche me gané tres refrescos que ella venía Tres refrescos con uno que suerte Di que, di que, óyeme Dos holiters y una vaina con un shopping grandísimo más aquí se trata bien a los muchachos Un pantalón de hembra